Pedí una cámara y una gran idea en la que va a involucrar muchas luces. Y mi idea es convertir mi casa en una casa gay. Voy a poner luces. LED Hasta en el baño Así que toda la puta casa va a estar llena de putísimas luces LED Por toda la puta casa y no voy a parar hasta que la casa quede completamente llena de luces LED, amigo Voy a venir un puto autista y se va a morir en mi casa Voy a tener una torre de autistas muriéndose en mi casa Con la cantidad de luces LED que voy a tener parpadeando La gente iba a ver y va a parecer un boliche ¿Qué? Epiléptico, bueno, epiléptico Si eres un epiléptico te vas a cagar muriendo Así que no vengas nunca a mi casa bueno, ahora voy a mostrarle a mi compañero Que mi compañero no sabe lo que yo compré Y tampoco sabe lo que voy a hacer Hasta o que encontramos la cinta scotch ¿Dios ¿Sí? vos me vas cortando pedacitos? Estamos haciendo cosas increíbles. ¿Y tra tra tra tra ¿Por qué tra tra tra a tra Ah, Uy, se Te cayó un calzón. No, el calzón es mío, el pene es tuyo. Mira, el pene de Ernie. Dame un poquito más de cinta y termina de mola. ¡Hola chica! No, no, no, ¡No me veas, no me veas! <risa> ¿Qué hiciste? Tú no, vendrás un cacho. ¿De cinta? De pijar. <risa> ah, para, hay que venderás luces desde el baño. ¿Eh? ¿El control este? No, no, no, no esa. No. no, no, no, déjalo por dentro. No, me una paja abrir y cerrar No, ¡Cerrar el orto, mejor! Clon, clon, clon, clon, clon. ¡No, Plux! Ahora sí hace chiste, estúpida. ¿Dónde? Bueno, voy al baño. <risa> dijiste eso una parte. Ahora no lo dijiste. Es una cagada tu chiste. ¿Cómo me no mi chiste. ¿Chira? Ahora hay que poner las otras luces. Hay luces para poner por toda la casa. Están estas de. Oh, las LED. Las LED hay que poner las otras LED. Estas para mí hay que ponerlas todo por acá. ¡Trabaja! Supongo que ah. está grande voy a labura de pegar luces LED. Hola chicas, ¿cómo están? Acá estoy con el de Telecentro pegándome las luces de nuevo. Es lo mismo que sea YouTube, porque no soy una chota. Sí. Bueno, acá estoy con el negro villero al que le pagué para que me pegue. ¿No? ¿Eh? Ah, perdón, perdón, perdón, es cierto, no, no, no lo soy. Eh, guacho, ¿qué onda? Loco, te voy a pagar acá con birra, guacho. Una birrita un tranquila, eh, media. Repiola, me las pegaste como el orto. Dije como virgen, no como virgen. Bueno, vale, voy a poner acá dos clavitos. Uf, uh, me está apostando La puta que lo parí. A concha de tu madre. ¡Oh! ¡Grande Recién clavó la puntita, nada más A ver cómo lo hace un hombre No está clavando Puto No sé cómo mierda Necesitamos una ojeradora. Después le pediré a si me trae el ojerador. Che, se me acabó por una idea Y si el control Lo pegamos a la pared ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! sí porque tiene que dar la señal A ver Tienes razón, ves Es como, ah chicos, quieren cambiar el color de mis luces LED realmente parece eso, pero es casero Es casero O sea Es muy bueno Cuando quieran le instalamos luces LED, chicos A domicilio, Play Sí, sí, sí, instalamos de todo A la historia de tu madre, pendejo de mierda ¿Vos me estás barreando? Vos Ah la gente va a pensar que estamos re malos Esto necesita pilas Alcanzar el pedito que está arriba sacar sacarle las pilas ah, ¿Tú jugás al tejo? Sí, cuando iba a la playa ¿Qué tiene? Me estás discriminando por jugar al tejo Pero el GO no es un juego, el tejo es un juego estúpido ¿Qué es eso? Río. Gana Momento sacar no, las pilas no, al tejo Ah, no puedo por las uñas Ernie No puedo por mí Porque sos autista, no puedes ser pendejo No puede ser que no puedas Dale, dale Amigo, amigo, amigo, estás en la calle, estás en la calle, amigo, estás en lugar de turbio, arriba Ahí está el enchufe, ¿no? Sí ¿Y ahora? El tema es que si te fijas, hay un montón de luces por desenredar y desenredamos, quedan líneas rectas y quedan tipo al piso No tiene sentido porque estaría en la luna, no lo paré con nada A mí me fijé la jugué así y tipo no tenía sentido, sí, no tenía sentido A mí sí Para, para, para, para, para, para, acá, tipo No, no, no, no, no, no sé Mirá, boludo, un control de luz en la pared re loco Yo te dije desde un principio Dejame a mí Pero ella, ay, no, no Yo, yo hago, yo, yo ahí, yo ¿Qué hacemos? Hoy no me un mini orto? Así se vienen todos los parásitos que tengo ahí todo explorado. ¿Un qué? Su horto ¿Entendí, bebé? Mira, se ve así, parece que. Para, le reviento la cabeza a ti esa. Me vuelvo la señora de las luces Ahí está Soy la señora de las luces Y bueno, ¿dónde hay otro chupe? Pero para mí está buena esa idea ¿Está bien? Sí bueno. ¿Estoy diciendo hace 40 minutos? Sí, pues sí Claro, se va Bueno, acá podemos ver como una mujer En cinta, en la pared y cosas Acá podemos ver cómo nos va a llegar a la última Va a tener que utilizar la silla Ah, sí ¿Cuánto apostamos aquí que llego? Dale, dale, dale, dale Apostá, apostá Dale, apostá ¡Luz, te hago? Dale, dale Dale, bueno. Dale, Dale, lo hago yo, eh Mirá, mira, mira, mira, mirá, mirá, mirá Uno, dos Para que me propuso ¿no? Dale, rompe todo Eww, No, para qué lo hago Pero ponete en la silla y tardas un segundo No, no usaré silla de débiles Bueno, confío, confío dale No me hagas arrepentirme Concentración, dale Uno, dos Qué horrible, liviano. ¿Por qué la gente se pregunta en una pared donde el rincón no tiene nada? Ni un sillón, nada O sea, qué tiene este cable de mierda Que es una serie que no tenemos Ay, no sé. ¿Por qué no? ¿Sabes que me estoy dando cuenta? No van a hacer mierda los gatos Ah, pero ¿sabes cómo nos vamos a cagar a trompar? Para que aprendan a no tocar eso ¿Te puedo hacer no? una...? No, después te voy a hacer la pregunta ¿Te vas a esperar que desnude? Todas las putas luces para después decirme ¿Cómo voy a hacer con la de arriba? Sí. O sea, vas a usar No, no, no, no, no, no, no, no. ¿Sí, ¿Qué hincha No hay forma, yo no necesito la silla La silla me necesita a mí Ahí viene, en el momento la verdad Lo podemos ver Acá vemos cómo lo intenta Lo está haciendo Ella está convencida de que puede <risa> Ella se están empoderando de un juntafuerzas, juntafuerzas Qué grandes las mujeres, loco. Ahora aprendelo porque así se ve returre. Uh, para unos TikTok. cómo? A ver, parate en la esquinita. La gente va a flashear acá. No, igual, ¿te imaginás que tengamos un amigo en serio epiléptico? Si lo recibimos así lo mataban de una. Cuando nos levantemos y nos demos cuenta de que por qué. ¿Entendés? ¿Por qué? Sí. ¿Why? Es que si no. Mirá, guay. ¿Entendés? Mirá. ¡Guay! Sí. Encima no vamos, o sea, no no usamos este sector, no usamos ni el baño, yo no voy al baño, No, pero esto es un re viaje, eh. Corte, imagínate en una joda de esto. Uno grabando un TikTok, era aburrida la joga. Uno grabando un TikTok allá y otro bailando allá. Somos una verga, tita. Fin de la cúspide humana. ¿Qué pasó? ¡Corte! ¡Corte! Bueno, estamos cortando, ¿qué pasó? no. Yo creo que lo vamos dejando acá. Bueno, se nos cortó la mitad del día de la puta madre. Uy, ahora se ve re la pata. Esta va a ser la fiesta. mira, prende allá. Cerra la puerta. Bailá. Uh -huh. Uy, what the fuck. Es riflashero, me acabo de dar cuenta. Si sí, ahí tenés algún viewer epiléptico, oh. está palmado. A ver, cerramos con una tita de la luna. No, pero... No. 5.000 likes y rellenamos más la casa con LED. Bueno, mis videos llegan a 5.000 likes 15.000 likes 15.000 likes y esto se vuelve, además de un padeón De fusilamiento para epilópticos Se vuelve que <risa> Amigos, somos los hitos de la epilepsia ¿Te diste cuenta? No, pará Ya okay. no, no ponemos como <risa> tiene copyright Este sería así Ah, claro ¿Qué pelota? <risa> el otro tiene copyright ¿No? Me imagino a 20, da 11, haciendo esa señal. Uh, mostrar lo que pasa cuando vas a cagar. Uh, el baño. No, amigo. Amigo, sale cagar acá. Amigo, what the fuck. No, loco, estoy en el infierno. Estamos, estamos re enfermos. Igual hay que grabarlo de noche. Esto, esto va a estar muy piola. No, y Sani, si está re quemado. No. Bueno, vamos a ver después cómo queda esto a la noche Se va a grabar esto como si a la noche Así que mientras tanto ¡Blog! Recuerden seguirme en mis redes sociales A Ernie y a mí Mi, Sara, nah, un bajotita. Mi canal de YouTube es este Si no te suscribís sos puto. Te gusta la verga Y si te gusta la verga eh, Si no te suscribís Te, te gusta la concha Y si sos asexual Bueno, te gustan los dos Si te no gusta, te suscribís en ese. Bueno, nos vamos A la noche Cuando haga así Será de noche 3, 2, 1 Está todo re divertido, ¿viste la casa? ¡Wow, qué divertida que es la casa! Wow, Conseguimos un control que se ve a, a, a trincha de aparente <risa> ¿No ves que es tecnología pelotuda? Sí, tecnología cabernícola Es, este, es gente pobre que no entiende nada Es que el baño el baño es especial, ¿entendés? Pero ¿Viste lo que es estar acá? La, para poner música a todo volumen A esto va a ir a YouTube Around the world around the world Tengo que decirte una realidad. Hice todo esto porque en realidad quería ver si eso es epidiréctica y así me deshacía de vos. Bueno, como así. Oh. Yo estoy acá con traje. Mira lo que me hace. Le abro y no entra. Sos un hijo de puta. Llega a mí no, no, no, te juro que lo caso. Te vi. hijo de de tu madre. Te agarré a correr, me no, pasen, paso, pasen, no, Ay, pasen, te dije, ¡Ah! me estás por fin, dije me por cagando ¿qué pasa? ¿Qué es el... te fin, por oh, haces que de puta? fin, por fin, por Viste las periodistas cuando están así, no por fin, por fin, por fin, por fin, eso fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, no Me cancelan no, Me cancelan no, en Twitter ¿verdad? No, amigo. No, para, no me pueden cancelar